Y después preguntando, preguntando, uno no me quiere decir nada, y por ahí salió uno que me declaró: Acá están yendo los papeles de investigaciones y van a quemar todo. Y eso me apuró. Comencé a escribir, le pasé las notas a Francisco José de Vargas, que era diputado y presidente de Derecho Humano. Le llamé por teléfono, vino junto a mí. Él se olvida de eso, cree que yo le mandé la nota. Él vino junto a mí. Yo alquilé la piecita cerca del cuartel y ahí le recibí, en la cama nos sentamos juntos. Le conté verbalmente y le entregué la nota. Y a mí me mandaron castigado en Fulgencio Negro. jurisdicción de casa. Yo fui a trabajar ahí, no le conté a nadie de visita. Yo le recibí al juez y le dije, está el director allá en el fondo que manda más que yo. No, yo soy el jefe de ustedes. Y no se preocupe de eso, me dije, yo le voy a defender. Entonces le llevé en el lugar que yo le indiqué por mi informe. Y encontramos porque estaba cerrado con candado grueso. Encontramos el que estaba candadeado. Entonces yo le llamé al herrero que venga a cortar el candado. Y entraron No me acuerdo quién me dijo. Este comisario primero. Y entré primero yo. Y después entraron unos cuantos. Y a mí lo asustó lo que había adentro, todavía después de tanta quemazón. Y se iba a quemar todo eso no íbamos a tener un recuerdo de esos tiempos. Que ellos, ellos interpretaron una, una traición, traición a la institución, a la patria, creen, no sé si es la institución o a la patria, pero traidor me dicen. Se levantaron todos de, de investigaciones, me gritaron todos. Y Francisco C. de Vargas dijo, dijo al ver el montón y lo que se haya quemado dijo, pero este comisario ¿será algún arrepentido o qué? ¿por qué voy a arrepentirme yo si yo me siento en ese momento tan alegre que se está entregando el archivo del terror? Sí. un anillo era este es festejo de mi cumpleaños dije yo y después ya vino la orden que me vaya lejos, después de venir ya era retirado, hasta los antiguos me gritaron que yo soy un traidor, acá viene el archivo del terror, pero no me preocupa nada de eso, yo espero de que a mi familia le honré, le enseñe lo que tiene que hacer en la vida, que después ahora, se va a reconocer. Después de morir, recién no se reconoce el valor de cada uno. Yo recibía a los presos. A este no se le va a anotar el libro de novedades. Ese yo sé que a la madrugada se va a llevar a matar. También matan accidentalmente vamos a decir, porque quieren sacar algo de él. lo ahogan del agua sucia. ¿Y cuánto están ahí en la pieza esperando ese paso? Se chocan por la pared, no sabe qué hacer, dónde va a esconderse de ese castigo, no va a salir, no va a saber, no va, no va, es lo que piensa más que va a morir ahí. Escriben todo por la pared, algunos gasta su dedo para escribir con su sangre. ey. Esto era tristeza para mí. Yo no era para eso. Yo me considero policía de vocación. Ninguno otro. Camarada ni colega mío no tengo que hacer lo que yo hice. No me interesaba la consecuencia porque cuando egresé me mandaron a investigaciones Ahí sufrí mucho, veo cómo proceden por los nuestros hermanos.